Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tonabelira. En este video, también un video práctico, vamos a repasar 10 frases útiles que te pueden servir cuando estés comiendo en un restaurante en Alemania, los kids. Si es tu primera vez en el canal Tonabelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Rosel. Aquí nos enfocamos en aprender un idioma nuevo, paso a paso. Si estás en el proceso de aprender una nueva lengua, por ejemplo, la lengua alemana, suscríbete a este canal, haz un clic a esta campanita para que te lleguen los avisos de los últimos videos. En este video también vamos a hacer un repaso práctico de 10 frases útiles en una situación que se repite muchas veces, que es la situación de estar en un restaurante, de estar comiendo en un restaurante. Son todas frases que tú te puedes aprender de forma anticipada o de forma adelantada para poder aplicarlos en el contexto de estar comiendo en un restaurante con un amigo, con familiares y pueden surgir ciertas situaciones donde vas a requerir hacer preguntas. Vamos a repasar las frases. Primera frase. Hallo, ich habe einen Tisch reserviert auf den Namen Maya. Hallo, ich habe einen Tisch reserviert auf den Namen Maya. Hola, reservé una mesa en el nombre Maya, bajo el nombre Maya. Ich habe einen Tisch reserviert auf den Namen Maya. Zweiter Satz, segunda frase. Wo ist denn die Toilette, Bitte.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 Können Sie mir eine neue Gabel bringen, bitte? Me puede traer un nuevo tenedor, por favor? Können Sie mir bitte eine neue Gabel bringen? Quinta frase. Entschuldigung, haben Sie Salz? Entschuldigung, haben Sie Salz? Perdón, tiene Sal? Haben Sie Salz? Sexta frase. Entschuldigung, wir hätten gerne noch etwas Brot. Entschuldigung. Wir hätten gerne noch etwas Brot. Perdón, nos gustaría tener un poco más de pan. Entschuldigung, wir hätten gerne noch etwas Brot. Séptima frase, Entschuldigung, das Fleisch ist kalt. Entschuldigung, das Fleisch ist kalt. Perdón, la carne está fría. Das Fleisch ist kalt. Frase 8, Entschuldigung, können Sie uns noch einmal die Karte bringen, bitte? Entschuldigung, können Sie uns noch einmal die Karte bringen, bitte? Perdón, ¿nos puede traer otra vez el menú, la carta, por favor? Können Sie uns noch einmal die Karte bringen, bitte? Para nueve, ich möchte gern mit der Karte bezahlen. Ich möchte gerne mit der Karte bezahlen. Me gustaría pagar con tarjeta. Ich möchte gerne mit der Karte bezahlen. Y última frase. Entschuldigung, ich habe nicht alles geschafft. Können Sie mir das bitte einpacken? Entschuldigung, ich habe nicht alles geschafft. Können Sie mir das bitte einpacken? Perdón, no alcancé o no logré de comer todo. Me lo puede envolver, por favor? Con esto terminamos este video práctico de 10 frases útiles para estar en un restaurante en Alemania. Un tips que te quiero dar acá al ir memorizando, al ir aprendiéndote estas frases. Como la situación de estar sentado en un restaurante es muy comparable entre países, te sugiero que te imagines con toda tu fantasía de estar sentado en un restaurante, de estar con un amigo, con una amiga o en un grupo y de estar conversando, de estar comiendo y suceden todas estas situaciones de que se enfrió la carne, necesitas leer la carta otra vez, hay una porción muy grande quieres llevarte el resto a la casa. Todas estas situaciones estoy segura que las has vivido o las has visto en algún momento también en un restaurante en otro lado. Para la memorización de vocabulario es recomendable utilizar la imaginación, y utilizar la fantasía, así el vocabulario ingresa de forma más eficiente. Si usas tu sentido de la imaginación, te pones en el lugar, te pones en la situación de estar sentado en el restaurante, necesitas saber dónde está el baño, necesitas pedir la sal y te imaginas todo eso de forma muy detallada cuando estés practicando esa frase, así el cerebro también entiende la relevancia, la importancia, la importancia de esta frase y que realmente le sirve memorizarla porque la vas a aplicar en algún momento. Espero que te sea de utilidad este contenido. Espera, espero que puedas aplicar estas frases al estar comunicándote. Eh, espero que te sea de utilidad estas 10 frases en un restaurante en Alemania. Dale un like al video si te gustó. Deja un comentario si quieres ver otras frases útiles en situaciones cotidianas. Y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.